Hola, soy Daniel Aranda y yo soy Jordi Sánchez Navarro. Somos profesores de los estudios de información y comunicación de la UOC. Somos también investigadores del grupo GAME, grupo de investigación en aprendizajes medios y entretenimiento. El objetivo de este eje va a ser tratar el concepto de ludoliteracy o lo que viene a ser lo mismo, la alfabetización mediática en y con eh, juego digital. Es interesante que incorporemos el juego digital como medio propio, como un medio diferente a los demás, que implica una relación con eh, los usuarios, no es nada diferente al resto de medios, y analizar eh, muy a fondo su potencial, eh, su potencial en lo que venimos denominando la mediática. Básicamente vamos a centrar el, el estudio del, del juego digital en, en tres aspectos. Básicamente la habilidad para jugar, la habilidad para entender sus, sus significados en relación con la cultura y los media, y la habilidad eh, para la creación y el intercambio y la participación en el contexto cultural de los videojuegos y la cultura digital en general. Claro, nos interesan temas como, eh, por ejemplo, ¿qué hacen los jugadores? ¿Qué implica jugar? ¿Qué tipo de placeres y eh, esfuerzos eh, convoca el juego digital? Eh, también reflexionar sobre el contexto tecnológico, cultural, sociológico y económico de los videojuegos y todo eso, cómo se puede eh, o cómo afecta, digamos, a a la educación mediática en tanto, en tanto medio de comunicación e industria cultural. Eh, nos vemos en el aula y empieza la aventura. Nos vemos.